Bueno, vamos a tra tratar de resolver lo que había quedado planteado de la clase anterior. Tenemos que armar un, un pequeño menú con alta, baja, modificar. Ordenar por nombre, imprimir, informar el promedio de altura y informar el, el alumno más alto. ¿sí? Así que vamos a arrancar... ¿Cómo dejar ese código ahí abajo? Como para después copiar y pegar algo. Pero vamos a arrancar haciéndonos un menú. Voy a generar una, una variable para, para la opción. Voy a dejar acá ya pensado la opción 10 que sea salir, porque después acá en el medio vamos a incorporar algunas cositas más relacionadas a, a traer y a guardar la información desde, desde un archivo. Así que va a ser el modelo. mientras que la opción sea distinto de 10. Bueno, tenemos nuestra biblioteca Utn y podemos utilizar get número de Utn para cargar opción como mensaje le vamos a ir cargando las diferentes cosas que tenemos en el menú Alta. Baja. Estación. Adonar. Imprimir. voy a cambiar esto eh, después de imprimir tenemos promedio de alturas Y ahora me estaría dando opción 7. no Y por ahora como opción 10 sale. Bien, este es el mensaje. Mensaje de Y si se acuerdan, acá teníamos el mínimo, el máximo y la cantidad de reintentos. Yo mojo opción, el mínimo va a ser uno, el máximo va a ser 10 y le vamos a dar dos reintentos. Perfecto. ¿Qué hacíamos acá adentro? Bueno, un switch. de opción. Y cada caso con su break. Teníamos y ya el caso 10 sería salir, así que ahí no hacemos ¿no? Perfecto, el caso 1 es dar de alta un no. O sea, obviamente nuestra aplicación va a comenzar inicializando la array, eso se va a hacer por, por única vez. Podemos ir dejando ahí un mensaje de init-ok. Okay. Y obviamente todo esto tiene sentido si se pudo inicializar el array, si no tiene ningún sentido meterse en este, en este do. ¿sí? Si, si no se logró inicializar el array, no tiene ningún sentido empezar a, a tratar de dar de alta, de baja o, o hacer modificaciones sobre ese array. Así que, nada, inicializamos el array y nos metemos a trabajar en el primer caso, que sería el alta. Nosotros ya habíamos hecho esto de agregar un alumno, o sea que hacer un alta es súper simple, pero ahora lo que nos, nos resta incorporar a nuestro código es eh, obtener los datos, ¿sí? Nosotros acá estamos eh, arcodeando el dato de nombre, altura y ID, entonces ahora tenemos que obtener esos datos. Claramente para llevar la, la cuenta del ID voy a generar una variable. Vamos a llamar próximo ID, la vamos a inicializar en cero. Y esta es la que, el, el que vamos a estar otorgando. Después de haber cargado el ID, o sea, estar aquí, que pudimos hacer el alta eh, de manera correcta. Voy a dejar por ahora el mensaje de alta, o sea, si estamos en esta condición de que logramos hacer el alta podemos, estamos obligados a incrementar el ID ¿sí? para la próxima vez otorgar un ID más alto. Ahora tenemos que conseguir el nombre y la altura. no Para eso ya teníamos eh, funciones que nos permitían conseguir nombre y altura. La, la empiezo escribiendo acá la función tn get eh, número flotante que utilizaremos para la altura, así que vamos a crear aquí un buffer, buffer de altura y vamos ya también a crearnos un array de char para un buffer de nombre. que ese buffer de nombre, debiéramos utilizar el mismo define que, que le dimos en, en alumnos, a, vamos a la h de alumnos, que es este, nombre lean. sí no tiene sentido que eso sea más grande que nombre lean. Entonces, en el buffer de altura, se lo vamos a pasar. Así, pero no con pesos. Una persona. Y aquí lo que tenemos que hacer es pasar un mensaje, un mensaje de error, no voy a ser muy creativo. Altura Mantengo correcta. Vamos a ir desde 0.0.10, no sé, a no. 4 metros, por intentos ¿sí? Y obviamente la altura debería venir bien, así que las tendría que poner dentro de un if, que obviamente es concatenable con este if. Así que empiezo preguntando si la altura vino bien, lo que me va a devolver es un 0, Así que arranco negando la altura y comienzo a concatenar. Quizás conviene empezar preguntando por el nombre y después por la altura, que queda un poquitito más elegante. Así que... Vamos a arrancar acá preguntando por el nombre. UTN... Y acá tenemos un get nombre. El nombre lo vamos a guardar en nuestro nombre. Bueno, algo parecido a esto. Válido. Y acá teníamos, eh, nosotros eh, estábamos pasando, la actividad pasar un parámetro. Nosotros pasábamos el nombre, la longitud de ese nombre, que en este caso nosotros lo tenemos en nombre len, el mensaje, el mensaje de error y la cantidad de reintentos. Vamos también a darle todo reintent. Lo Concatenamos entonces lo que nosotros nos estaríamos preguntando es si se cumple que obtuvo un nombre, se cumple que obtuvo un flotante. Trato de agregar a ese alumno, obviamente, en vez de estarle pasando un texto jarcodeado, lo que le voy a estar pasando ahora acá es buffer nombre, y en vez de estarle pasando una altura jarcodeada, lo que le voy a estar pasando es buffer altura. ¿Sí? ahí estaríamos como logrando el alta. Una forma simple es, ya, ya podemos programar, eh, podemos agregar la opción 5, que la teníamos hecha. ¿Se ¿Te acuerdan? que teníamos el alumno imprimir array. Así que, teniendo esa opción hecha, es simple de vaguear la anterior. No sabemos dónde falta. Y lo que voy a hacer es, eh, este código, quizás todavía no sirve para copiar y pegar algo, lo voy a dejar ahí, pero comentado, ¿sí? Así que bueno, vamos a guardar, vamos a compilar, a ver si nos mandamos alguna o vamos a probar. Dice que este salto está mal, ¿sí? Por la n. Guardo nuevo y compilo. Dice que no hay errores, no hay warnings vamos a ver cómo nos va a comenzar. Dice que el init fue OK. Así que vamos a probar la opción de alta. Me, me pide un nombre. Me pide una altura. Vamos a hacer una alta más. Me pide un nombre. Me pide una altura. 3. Y ahora tengo la opción 5 que es imprimir. Así que veo como tengo dado de alta al primero y al segundo. ¿sí? Perfecto. Vamos a probar la opción 10 que es salir. Salió así que podemos seguir avanzando lo que nos pide ahora es dar de baja así que para, para dar de baja lo que nosotros vamos a hacer es vamos a mostrarle qué opciones tiene y le vamos a preguntar o sea lo que le vamos a solicitar es que nos dé un id y ese id es el que el que vamos a, a tratar de eliminar ¿sí? entonces lo que nos Vamos a preguntar acá: sería bueno, una ID que todavía no usamos ninguna, así que bueno, vamos a arrancar a usarla. UTN okay, número, y acá vamos a generar un buffer para la ID. Así que le vamos a pasar la dirección de memoria de ese buffer. Buffer ID. vamos a dar un mensaje, un mensaje de error. ID, mensaje de error. Otra vez el salto de línea, ID inválido. Y acá lo que me pedía era eh, un mínimo, cero, un máximo no lo sé, así que vamos a poner algo bien exagerado, y una cantidad de reintentos, 2. Entonces, si nos consiguió un ID, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si tenemos el ID, tenemos que darlo de baja, así que podríamos concatenar la baja aquí mismo, dar de baja también, ya la habíamos, la habíamos resuelto, teníamos esta función que eliminaba por ID, lo único que vamos a modificar de esta función, vamos a alinearla acá para que más bonito, es que le estábamos pasando un ID hardcodeado, bueno, y en este caso nosotros le vamos a pasar el ID que acabamos de obtener. ¿Sí? Si entro acá, quiere decir que la baja fue correcta. Baja ok, pero acá también si quiero puedo tirar un mensaje de error cuando la baja no sea correcta, eso quiere decir que el ID no, no fue encontrado, entonces podría poner algo un poquito más armado que sea de este estilo, ID por ciento de. Y aquí lo que vamos a hacer es imprimir Buffer Bien, ahí tendríamos la, la función de baja, la podemos probar, vamos a cargar a la, vamos a cargar a la B. Vamos a imprimirlo, y ahora vamos a entrar a la opción de dar de baja. Cuando entro a la opción de dar de baja, me ofrece el 0 y el 1, o sea que si yo acá elijo el 2, me va a terminar dando un error de que el ID 2 no fue encontrado, y salgo. Y si entro de nuevo a dar de baja, y le digo que dé de, de baja el ID 0, me dice que la baja fue ok, por lo tanto cuando les imprimo, el ID 0 desapareció. Así que bueno, ahí estaríamos cumpliendo con lo que sería, con lo que sería la baja. Y ahora lo que vamos a tratar de hacer es la modificación, ¿sí? Podemos traernos el, el código del ID, porque también podríamos arrancar mostrándole eh, las opciones que nosotros queremos modificar. Después tenemos pidiendo un ID, ¿sí? Y lo que trataríamos de hacer ahora, ya no es directamente darlo de baja, sino es que si nos consiguió un ID, nos ponemos a pensar en si ese ID es o no es correcto. Para lo cual directamente lo que, lo que podemos hacer es utilizar nuestra función que nos terminó quedando dentro de alumno. Vamos a buscar que nos permitía eh, obtener del array, dentro de alumno, no buscamos un libre, sino que buscamos por ID. Tenemos esta función. Que lo que hacía era nosotros le pasábamos el array, el límite, le pasábamos un id y nos devolvía la posición o oh, un menos ¿sí? uno. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar de esa función y hacer lo siguiente. Por ahora, ahora voy a guardarlo en, en buffer id lo que, lo que me devuelve Y voy a hacer entonces alumno guión bajo eh, no era un get sino era un buscar buscar por id en el array si ¿Sí? lo que me va a devolver es el índice así que vamos a hacer un buffer nuevo para no confundir vamos a hacer un buffer índice lo declaro acá arriba buffer índice Entonces, lo que pretende que le pasemos es el array, la cantidad de elementos y cuál es el ID que estamos buscando. ¿sí? Bueno, el ID que estamos buscando es este Buffer ID, es el que nos acaba de cargar el usuario. Entonces, ahora acá abajo sí nos vamos a preguntar si Buffer ID nos devuelve que es mayor o igual a cero. Estamos en condiciones, o sea, conseguimos una posición que es la que queremos eh, modificar. Si no, acá vamos a informar que algo parecido a lo que nos había pasado acá, así que ese ID no existe. El ID no fue encontrado. Ahora, si el ID fue encontrado, bueno, recién en ese, en ese momento lo que lo que yo puedo hacer es Pedirle al usuario que me ingrese nombre y apellido. Eh, nombre y altura. Entonces, si consigo que el usuario ingrese tanto nombre como altura. Voy a acceder a modificar esa, esa posición en particular. Bien, entonces. Si yo conseguí nombre y altura y la posición en el índice que quiero modificar, lo que tengo que llamar acá son las funciones de set, ¿sí? Alumno... Uy. set, bueno, no, no tenemos toda, no tenemos la de altura, ahora la vamos a fabricar, pero bueno, tengo nombre Le tengo que pasar qué alumno quiero modificar. Bueno, el alumno que yo quiero modificar es el que se encuentra la dirección que le voy a pasar es en el array de punteros la que se encuentra en este índice. ¿Sí? Que es el, el índice que encontré buscando por ID. Así que, el que tengo en ese índice es el que quiero modificar. ¿Qué más? Eh, y acá directamente quiere que le pase el texto. O sea que, le tengo que pasar el buffer no. su nombre ahí estoy modificando el nombre, y bueno, voy a tener algo muy parecido para modificar el ID, la altura. El ID no quiero modificar, set altura bien. Puedo controlar que estas dos eh, me, me devuelvan un valor correcto. Si quiero dejarlo un poquito más elegante, lo voy a dejar así. Y me voy a preocupar por hacer set altura que no la tengo. Así que, set altura va a ser una función muy parecida a esta. pero teniendo en cuenta que la altura es el tipo flotante. También me puedo preguntar que la altura sea positiva. Retorno lo pongo en cero y en this altura pongo altura. Ya que estoy Puedo hacer el, el get de la altura, si ya me queda desarrollado. Y en este caso para devolverlo voy a recibir el puntero a la altura. Por lo tanto me va a estar preguntando si ese puntero es distinto de null. Y lo que voy a terminar haciendo es, a través del puntero que recibí a la altura, voy a asignar lo que tengo en this. Entonces, ya tengo el set, lo copio así, voy al h, eh, ah, miren, no voy a copiar ninguno de todas estas de set y get que estuvimos haciendo, así que las voy a copiar todas. Vemos que llevo hasta ahí, voy todo esto al h, para hacerlo más rápido ahora lo voy volcando. Digo para no, no ninguna firma. Bueno, y como podemos ver, nos quedó el set nombre, el get nombre, dos opciones de set ID, una opción de get el el ID y acá tenemos los set altura. ¿Sí? Fantástico. Vamos a guardar, volvemos al main. Bien, nosotros que teníamos los set, podríamos probar la. Si no nos mandamos ninguna, tendría que funcionar la opción de modificar. Error de conflictos en set altura. Bien. Eh, claro, primero. Este era el. altura. No me voy a el nombre. que altura bien ahí hay no hay igual entonces vamos a cargar un elemento vamos a hacer las dos vamos a imprimirlo solamente para verlo y ahora vamos a modificarlo si lo queremos modificar decimos que queremos modificar el ID 0 decimos que de nombre queremos poner XX. Y de altura le quiero poner 1. Si entro ahora a imprimirlo. Veo que el nombre fue modificado. Y que la altura es 1. Así que aquí lo que logramos hacer hasta ahora. Sería lo que es el alta baja modificación. E imprimir. ¿Sí? Bueno continuamos entonces ahora con. El ordenar por nombre. Que sería la opción número 4. ¿Sí? Básicamente lo que. Lo que vamos a hacer aquí, como para ver que esto después nos queda ordenado, es que vamos a hacer un ordenar e imprimir directamente, y la idea de, de el ordenar sería una función muy parecida a esta eh, que en vez de llamarse imprimir se va a llamar ordenar, ¿Sí? ordenaría el array e imprimiría. Vamos a desarrollarla, son del grupo de las funciones que tenemos. Abajo de todo, así que buscar, imprimir, bueno, podríamos arrancar llevándonos, copiándonos el código del imprimir solo para trabajar un poquitito menos, se llamaría ordenar array, si sí, vamos a recibir el array, vamos a recibir el límite, eh, vamos a verificar que esas dos cuestiones sean sean razonables y acá bueno ya no nos ponemos a pensar en, en nuestra función de ordenar. Si los parámetros que recibimos están bien, ya podríamos hacer que el retorno valga cero y ahora podríamos empezar a pensar en, en nuestra función de ordenar. Vamos a hacer un, un burbujeo de los que de los que vimos en clase, así que voy a necesitar una variable que se llame swap eh, o flag swap, le veníamos poniendo, la creo... Y lo que voy a hacer es un do que va a iterar en tanto y en cuanto eh, nuestra variable flag swap eh, sea verdadera. ¿sí? Así que no, no tengo que escribir que más que eso. Y siempre lo que voy a hacer antes de empezar a, a recorrer nuestra variable flag swap, la voy a poner como falsa o sea que solamente si después termino haciendo un swap la voy a cambiar de, de, de valor que voy a necesitar como eh, como variable auxiliar como buffer bueno como estoy ordenando una array que adentro tiene punteros lo que voy a necesitar es temporalmente guardar una dirección de memoria así que voy a necesitar un puntero ¿Sí? temporal el puntero alumno de manera temporal si ¿sí? cuando haga el swap voy a necesitar eso y básicamente lo que hacíamos nosotros en, en este estilo de ordenamiento era recorrer el array e ir comparando la posición actual con la próxima así que y tratábamos de no, no pasarnos no llegar hasta el final sino uno menos Así que lo que vamos a hacer es llegar hasta eh, menor a límite, menos 1 y en cada vuelta vamos a ir incrementando en uno, en uno la i. ¿sí? Acuérdense que ese límite nosotros en cada, en cada pasada lo podíamos ir achicando, pero bueno, como para no marear ahora lo hago de la manera más simple, que sería esto. Vamos a, en cada... En cada vez que incremento la i, tengo que comparar la posición actual con la siguiente. Y en el caso de que ahí encuentro una diferencia, en ese momento hago el swap. O sea, lo que me estoy preguntando es si existe una diferencia. Yo voy a estar comparando en este caso por nombre. S, -t R, String, N, -c -m -p compare. ¿sí? Voy a estar comparando por nombre. El nombre de la primera posición del array con el nombre de la segunda posición del array. ¿Sí? O sea, yo voy a tener que acceder a array punteros en la posición i y, y compararlo con array punteros en la posición i más 1. Ahora, no quiero comparar los punteros, yo quiero comparar lo que ellos apuntan. Entonces, yo sé que quiero acceder al campo nombre de la posición i. Y quiero acceder al campo nombre de la posición y más 1. Como lo que tengo es un puntero, accedo con el operador flecha. ¿Sí? Recuerden que string compare tenía un parámetro más que era el tamaño. Que en este caso nosotros lo tenemos. Ese es ese nombre el link, sí Ese es el tamaño. Y acá lo que tenemos que definir. Yo voy a, voy a hacer el, el cambio. Si esto me devuelve mayor que 0. ¿sí? O sea, tiene si desigualdad. Voy a hacer el swap. ¿De qué se trata hacer el swap en este caso? Bueno, hacer el swap en este caso se trata de eh, intercambiar los punteros. O sea, agarrar el puntero que se encuentra en esta posición. Guardarlo en el buffer. Después... Ya que lo tengo guardado en el buffer, lo puedo sobreescribir con el puntero que se encuentra en I más 1. Y por último, lo que puedo hacer es, el de I más 1, escribirlo con lo que originalmente me había guardado en el buffer. Ahí me mandé la macana. Acá dije buffer y acá es el array. ¿no? Esto es el array. Esto es el array. Y esto es el array. Bien, o sea, me guardé el puntero que está en i en un buffer. En esa posición que ya tengo backupiada, escribo lo que hay en, el, en la posición i más uno y después en i más uno pongo lo que originalmente tenía en el buffer. Ahí hice el swap. Ahora, para que esto siga funcionando, lo que tengo que hacer es a la variable swap ponerla en 1. Así esto pasa una vez más. ¿sí? Perfecto, eh, acá puse a red puntero cualquiera, esto es lo que se va a hacer, no sé en qué momento lo cambia, ya lo veremos, ahí está bien, vamos a guardar, y vemos rastrando la misma forma, así, falta el punto y vamos. me queda un warning y me faltaría incorporar esta función al h perfecto y ahora como para no estar haciendo mucho trabajo de data entry lo que vamos a hacer es, voy a crear un par como lo habíamos hecho originalmente. O sea, ni bien inicializo el Array, ya voy a dar de alta un par de alumnos. Vamos a poner el eh, ID 0, el ID 1, el ID 2. Eso le efecto trabajar menos. A esto vamos a poner B. A esto le vamos a poner A. Eh, esto distintos. Y lo que voy a hacer aquí, el próximo ID, ya lo voy a dejar cargado con el que tiene que asignar, que sería el... 3, esto después cuando incorporemos los archivos eh, lo podemos sacar, así que lo dejo solo para test. Así que ese bloque sabemos lo que tenemos que sacar, pero bueno, para que ya el código arranque y tenga tres alumnos cargados, ¿sí? no está corriendo tiempo. Vamos a compilar, no hay errores, vamos a correrlo. Bien, vamos a imprimir para ver que tengo esos tres alumnos cargados y ahora. Y desordenados, vamos a ordenar. Bueno, y el ordenado explotó por los aires, así que vamos a ver qué macana nos mandamos. Veamos que nos da la llamada eh, no estamos poniendo nada estamos diciendo que vamos a ordenar el array e imprimir así que vamos a esta función ordenar ay ah, no, no no no está para nada bien miren qué macana nos mandamos tremendo tremenda macana vamos a dejarla grabada esta macana así no se la mandan ustedes yo estoy ordenando y estoy pasando aquí como cantidad de alumnos. Lo que pasa es que lo que yo tengo que verificar antes de hacer la comparación es que ni de ninguna manera puedo estar comparando alumnos que son null. ¿sí? Porque en este array yo puedo tener intercaladas posiciones que son null O al final, como está pasando ahora mí. pero eso es lo de menos. Eh, lo que yo no, no puedo hacer de ninguna manera es tratar de empezar a hacer una comparación si alguna de las dos posiciones es null. Entonces, lo primero que tengo que preguntar, yo para hacer la comparación, lo primero que voy a preguntar es si esta posición, que es la posición i es distinto de null, y si la otra posición, que sería la posición i más 1, es distinto de null. Recién en ese momento, ¿sí? yo puedo tratar de realizar la comparación. Si no, está mal. Porque estoy tratando de acceder a null nombre. Bueno, eso no existe. ¿sí? O sea, yo creo que lo primero que tengo que verificar es que las dos posiciones son distintas de null. Y en ese caso, realizo la comparación. Vamos a compilar. Vamos a display. Bien. 4. ordenado, Fantástico. Ahí ya logramos ordenar a veces buenísimo. ¿Qué nos queda? Casi nada. Nos queda realizar el informe del promedio de las alturas y el informe del alumno más alto. Bueno, también medio candidato a que nos traigamos la función que imprimía. Fíjense que en la, en la que imprime estábamos teniendo en consideración que sea distinto de null para, para poder procesarlo. Así que bueno, vamos a eh, calcular el promedio de las alturas y vamos a recibir el array, vamos a recibir el límite y vamos a recibir un lugar para, para poder devolver esa, esa cuenta que vamos a realizar vamos a ponerla ahí, promedio ¿sí? obviamente lo que vamos a tener que hacer acá adentro son vamos a necesitar dos cosas, por un lado contar la cantidad de, de alumnos que, que tenemos y por otro lado vamos a tener que con, ir acumulando el, el valor de las alturas. Así que voy a necesitar eh, cantidad alumnos va a ser un contador, lo voy a inicializar en cero y float eh, acumulador alturas que también lo voy a inicializar en cero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recorrer, obviamente voy a sacar este print que queda horrible. Voy a recorrer y cada vez que en esa posición sea distinto de null, bueno, obviamente, acá no vamos a imprimir, sino que lo que vamos a hacer ahí es lo siguiente. Vamos a... Si encontré uno que es distinto de null, en cantidad de alumnos, cantidad de alumnos, lo voy a incrementar. Ya encontré un alumno. Mal. Y en el acumulador de alturas, voy a acumular lo que el acumulador tiene, más lo que tiene este alumno, como altura, ¿sí? Pegamos ahí y decimos que con el operador flecha voy a acceder al campo altura. Vamos a separar esto para que sea un poquito más legible, ¿sí? O sea, lo que el acumulador de alturas tenía más lo que tiene de altura ese alumno en particular. Una vez que termino esto, lo que yo tengo que hacer, bueno, obviamente aquí sí pude validar que los parámetros estaban bien, el retorno ya lo puedo poner en cero. Y aquí lo que voy a hacer es, una vez que terminé de recorrer el array, hago la cuenta del promedio. Que la voy a terminar guardando aquí a través del operador de dirección. Y el promedio va a ser el acumulador de alturas, dividido la cantidad de alumnos. Fantástico. Acumulador. Alturas. muy bien muy bien ok imprimir array ya no sería calcular altura por vamos a llamarlas desde el main sería nuestra opción 6 Voy a arrancar recibiendo esto mismo, y un auxiliar, altura promedio, del cual le voy a pasar la dirección de memoria de ese auxiliar, ¿sí? así que pongo aquí el amperes, auxiliar altura promedio. que va a ser del tipo flotante. Bien. Y entonces aquí la puedo informar por pantalla. Vamos a poner el TF. El tf. Vamos a decir. Control arrenes, La... Altura... Pero... Medio es... Eh, por ciento F y eh, lo podemos poner si quieren un es más elegante que solamente imprima dos decimales y ahí imprimimos la altura bien ahora que habíamos dejado como altura vamos a poner 1 2 3, así la suma de esto nos da, nos da 6 y la altura promedio nos tendría que dar 2. Bien, nos olvidamos llevar la firma al H, Llevo. sería de este tipo. Fantástico, y directamente vamos a calcular con 6, bueno, la altura promedio es 2, salir, seguimos. ¿Qué nos queda? Nos queda solo por resolver la opción de informe el alumno más alto, ¿sí? o sea que esto sería como buscar un máximo. También podemos arrancar con algo parecido a esto, y lo que vamos a hacer nosotros acá es devolver el ID. Eh, podríamos volver el índice en donde encontramos la altura, la altura más alta. Así que vamos a volver el índice de la altura más alta. Y después desde el main vemos cómo la mostramos. Eh, bueno, estamos recibiendo ahora un puntero más. Podemos preguntar si es distinto de NULL. Y también ese arreglo se lo podríamos haber hecho aquí a promedio. Pero vamos a preguntar si era distinto de NULL. Bien, entonces. Obviamente no voy a calcular el promedio. Y no voy a hacer esto. Pero sí voy a preguntar si cada posición a analizar es distinta de NULL. Y aquí lo que voy a guardar va a ser el índice máximo y altura máximo. No es necesario inicializar ninguna de las dos porque lo que vamos a hacer es hacer un flan Acá se puede dar un caso particular que es que la, la posición 0 podría estar vacía, así que la trampa esa de decir si, el, si la i es igual a 0 para darse cuenta que es la primera vez, no va a funcionar siempre. Así que lo que voy a fabricarme es un flag. Que va a agarrar y va a decir que la primera vez va a estar en cero. Entonces, si cuando se dé este caso y ese flag esté en 0. En esta condición, directamente tengo que asumir que ese es el máximo. Y si no, acá sí voy a terminar en el else haciendo la, la, la evaluación que, que corresponde. ¿sí? Ahora vemos cómo, cómo evaluamos. Pero si estoy acá, tengo que asumir que esa posición es el, es el máximo. O sea que el índice del máximo, en este caso, va a quedar asignado con la i. Y la altura máxima va a ser la altura del elemento que se encuentra en esa posición. O sea, de ese alumno. Ahora, si no, lo que yo tengo que hacer es, si, si esto no se dio, y obviamente modificar el flag. A ¿no? este flag once ahora le pongo un 1, entonces nunca más entro acá y ahora si eso no se dio lo que yo voy a tener que comparar es la altura del elemento actual o sea si yo entré acá estoy parado en algún elemento y tengo que preguntar si esa altura es más grande que la altura que yo tengo guardada como altura máxima y solamente en ese caso si es más grande lo que voy a hacer es bueno guardar el índice y guardar la altura les voy a Compactar más este código para que se, se mantenga así simple. Y lo, lo, lo puedan seguir viendo. ¿sí? Entonces, bueno, al final, de, al final de esto, o sea, yo esto lo hice un montón de veces. Terminó el foro. Y encontré una altura y un índice máximo. Pero a mí lo que me piden es que devuelva el índice. Así que lo que voy a hacer acá es, en índice, voy a copiar índice máximo. Bien a copiar la firma de la función la h y vamos a utilizarlo desde el main la función nos va a devolver el índice ¿sí? o sea que yo ya tenía ahí algún buffer índice creado que es el que voy a utilizar para pasárselo a la a la función. La función es alumno guión eh, bajo la llamamos, hemos calculado. Oh, no, le pusimos no, eh, altura promedio no, este sería Máximo. Y sí, acá también nos quedamos Máximo. Sí, sería alumno. Calcular. Entonces quiere el, el array, el límite y que le dé un lugar para que nos pase el índice. O sea que aquí le vamos a usar el buffer de índice. Bien, una vez que tengo cargado ese, ese buffer con el índice, lo que, lo que yo puedo hacer es mostrar la, la información de de esa persona, o sea, no, no me interesa el ID, sino que a mí me interesa a través de, a través de ese índice obtener eh, el nombre y la altura para, para poder informarlo. ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer yo es alumno-get bajo nombre ¿sí? de quién. Bueno, aquí obviamente lo que voy a pasar es el... el, el la posición del Array que tiene el nombre también me interesa. Entonces es en Array.2Alumno el, el que yo le quiero pasar es el que está en ese índice. Así que acá es Buffer. Índice. Y lo que lo que necesito ahora es darle un espacio para que me pueda dejar ese nombre. Bueno, vamos a dejarlo ahí en buffer nombre Ahí ya tenemos el nombre y algo muy parecido tengo que hacer para el get de la altura. Y le tengo que pasar el buffer altura. Sí, pero como este buffer es un flotante, tengo que pasar la dirección de memoria del buffer altura para que lo pueda, lo pueda escribir. Entonces ahí tengo el nombre, tengo la altura, solo resta. Hacer un printf e imprimir esa información por pantalla. Vamos a hacer un contra barra N. Y acá podemos un por ciento. Dos F. Y aquí imprimiríamos. Buffer nombre y buffer altura perfecto. Bueno, vamos a ver cómo nos fue con este último punto. Vamos a imprimir todos los alumnos que nosotros tenemos. Bueno, el más alto sería el alumno C, y nos dice eso: ¿sí? que el alumno más alto es el alumno C que mide 3 metros. Podemos hacer una alta nueva. Vamos a ponerle todo X al alumno, decirle que su altura es 4.22. Si Correcto, no me acuerdo cuánto había de sido el límite. 3.1, va, ¿no? Esa me la tomó. Eh, podemos imprimir. Ver que se agregó se agregó ese alumno. ¿Sí? Podemos ahora... 7. Ya nos dice que el alumno más alto es ese, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a, darle, vamos a hacer una baja del ID 0. Si ahora imprimo el ID 0 desapareció, vamos a hacer un alta, no, otra baja del ID 1. Y vamos ahora a hacer una alta, voy a poner nuevo, voy a poner de altura 3.2, voy a imprimir. Fíjese que doy arriba porque es donde encontró una posición vacía. Y ahora le voy a decir que me calcule quién es el alumno más alto. Y me dice que es nuevo con 3.2. Así que bueno, listo. Con esto estaríamos cumpliendo con lo que pedía el enunciado. Ya podríamos sacar todo esto de acá. Y tendríamos este código en condiciones para incorporarle lo que sería archivos